Delio García eh, no viene de ningún lado porque es de aquí mismo. <ríe> yo soy nacido y criado aquí, en este lugar. Aquí donde estamos sembraba mi papá maíz, tabaco, para sostener la familia. Y yo trabajaba como todo campesino, trabajaba lo que podía con él. Y... Gracias a Dios vivo aquí mismo, en el lugar donde nací, rodeado de mi familia, mis hermanos. Desde mi niñez eh, estuve eh, estrechamente relacionado con la vida campesina y dentro de esa vida eh, infantil, eh, juvenil, eh, yo eh, siempre me interesaba por, por el dibujo, y, ...y por la, una escultura rudimentaria que yo en mi mente no sabía lo que era... ...que era la, la, la actividad de recolectar troncos y, y ramas... ...que tuvieran alguna forma caprichosa para formar animales... O, ...o algo que me viniera a la imaginación... ...y en el dibujo en la escuela, recuerdo que en la escuela primaria... Eh, ...siempre la profesora me ponía en la pizarra a dibujar el mapa, a la hoja el riñón, el, eh, el pulmón y que los, los otros profesores iban a mi aula y le decían a mi profesora que me prestara para que yo le hiciera esos dibujos. Entonces esos son mis inicios en cuanto a lo que podría considerarse luego una inclinación artística. Como trabajo eh, antiguo, el más, el más viejo que tengo eh, es una piececita en madera que se llama el yacajimosaurio, un nombre también este, inexistente, fantástico, que está hecho con dos ramas, una de, naranjo, de naranja agria y otra de, de limón, y eso es del año 80, es el trabajo más viejo que conservo. Yo estudié eh, la escuela primaria aquí en Huiza, luego me trasladé a la ciudad, al Colegio Santa Rosa de Lima, donde hice los cursos intermedios, y luego regresé eh, al Liceo Ercilia Pepín, de ahí me gradué de bachiller y pasé a la UAS, y ahí estudié Magisterio. Estudié Educación, Mención Biología y Química, en el grado de solamente técnico. Yo eh, aprovechaba la noche, la, la, la, el final del día, la tardecita y la noche, los días feriados y al mediodía y, y bien temprano para poder cumplir con el trabajo y y, y hacer y llevar a cabo eh, esa actividad. Yo comienzo recolectando cosas aquí mismo en el entorno y luego eh, se desarrolla este, este negocio... ...prácticamente nuevo en nuestro país... ...que era la recolección de, de hierro para vender... ...y yo visito esos lugares... ...y veía piezas que me... ...me podían interesar... ...alguna me daba la idea ahí mismo... ...como el caso de una araña que tengo allí en el frente... ...que yo vi esa esfera... ...y cuando vi la esfera lo que vi fue el abdomen de una, de una araña... ...y a partir de esa esfera... ...yo fui este, desarrollando la, la idea con otras piezas que también recolecté en otros lugares. Entonces yo compraba piezas ya con la idea concebida, pero a veces compraba piezas para acumularla para tenerla, porque me resultaban interesantes. Por eso tú ves aquí, aquí atrás que hay muchas piezas, eh, como si fuera una ferretería. Esas son piezas que yo las he comprado con ese fin. A veces yo estoy haciendo un trabajo y salgo a buscar en mi almacén alguna pieza que me pueda encajar en, el, en la idea. Yo no hago boceto porque, como te dije, mis estudios son eh, universitarios no, no relacionados con el arte. y lo del arte es una inclinación que yo he tenido que desarrollar eh, solo. Por eso mi formación es estrictamente autodidacta y humildemente autodidacta. Porque en el momento en el que yo tenía interés por eso, yo no encontré ningún camino, aunque lo busqué, eh, para tratar de desarrollar la pintura básicamente. Eh, yo acudí aquí a una señora que tenía una escuelita por ahí en la 27 ya yo, un joven de 18 años, cuando yo la visité y le dije de mi interés, ella me contestó que ya no trabajaba con adultos. Después eh, traté de comunicarme con un señor que era pintor bien, bien conocido y tampoco me, me recibió, no, no, me, no me puso atención. Y también un familiar que estudió arte en la UAS, lo, lo, lo ocupé y tampoco pude lograr por ahí. Entonces hago un silencio y digo voy a tratar de hacer lo que yo pueda. Por eso eh, ya cuando vi que no iba a estudiar eso, he tratado de mantener la idea eh, lo más pura posible de acuerdo a mi, a mi visión. Mi primer brañero eh, fue eh, una que tengo allá afuera que acabo de mencionar que se llama eh, eh, la viuda oxidada, que es una araña. Y después tengo algunos trabajos que se llama eh, Como un loro matado de cobazos Que es un fol algo folclórico eh, También tengo una que se llama El bagre nuestro que está en el suelo Que es un pez bagre Colocado en el suelo Que hace un paralelismo, una fraseología con, con el padre nuestro y, y muchos trabajos que sucedieron Uno detrás de otro Porque cuando descubrí que podía hacer algo así en hierro, como que me aceleré. Y de esa época, de ese tiempo, hice mucho trabajo en, en poco tiempo. Mi primera vez en la Bienal fue en el 2015. Yo tengo un hijo que es arquitecto, que en ese momento vivía en, allá en la capital y él me informa de ese, de ese concurso que se celebra en la capital cada dos años y que en ese momento se, iba, eh, se hizo la convocatoria. Luego él viene aquí de visita y vemos algunos trabajos posibles Ah, él, él hace una curaduría prácticamente, él me dice, este trabajo, este y este pueden ir. Algunos que yo quería, él lo descartó y otros que él, que yo, él no quería, yo lo, lo, lo incluí. Lo que hay es que seleccionamos tres trabajos, lo llevamos allá a la capital, eh, con, la, con, el, con la orientación de él, el camino de él, porque yo ni siquiera había ido nunca al Museo de Arte Moderno, yo había ido al Museo de Historia Natural que está al lado pero no había ido a ese museo y eh, la obra que yo llevé es una obra monumental muy, muy difícil de mover, tuvimos que llevarla en un camión y eso nos ocasionó cierto contratiempo allá con el personal que, que no estaba como muy renuente a colaborar con, con, con el esfuerzo físico que había que hacer, pero lo logramos, llevamos un montacarga y, y, y lo movimos la pieza ese es el metro cúbico, la que ganó el premio. Las demás piezas eran más pequeñas y, y las pudimos mover con facilidad. Eh, cuando se produce la, la convocatoria, eh, asistieron a ese, a ese evento alrededor de 900 a, eh, obras de diferentes artistas, como te dije, a nivel nacional, y de esas seleccionan, seleccionan eh, de cada renglón, eh, vamos a decir 8 o 10, entonces de esas 8 o 10 seleccionan una como ganadora. Eh, fue para mí muy reconfortante, fue alucinante el, el escuchar que en el premio Escultura ganaba Delio García. Fue una sorpresa para mí, yo ya participando estaba conforme, pero eh, el premio ya es lo máximo. Y en ese momento eh, hubo una admiración de las personas por allá porque no sabían quién era yo. Yo no conocía a nadie allá ni tampoco había participado en otro concurso. Y así, eh, gracias a Dios, traje para mi pueblo, querido, para mi gente, traje el primer premio en escultura en el 2015. El metro cúbico es, eh, es una escultura que tiene eh, un concepto relacionado con, la, con la, el mensaje que se debe dar eh, o que debemos tener presente en relación a la destrucción del medio ambiente, porque es una unidad de construcción que destruye la capa vegetal, que destruye la naturaleza eh, o la transforma, vamos a decir, porque... Eh, en la capa vegetal es donde está la vida, eh, ahí se desarrolla la, la vida. Entonces, el metro cúbico es un cubo de una retroexcavadora que está complementado con otras piezas de otros equipos que también forman parte de esa unidad de, de, de destrucción de la capa vegetal. Tiene ganchos de una motoniveladora, que son las patas. Tiene los tentáculos, que son el mando hidráulico de una pala mecánica tiene un, un, una probosis o una boca que está hecha con, con el sinfín del guía de un camión y el metro cúbico eh, colocado boca arriba, con la parte o casi arriba, lleno de gravilla, de grava, de piedra molida. Entonces, la imagen que da es como de una mariposita eh, tierna que da un contraste eh, que fue elogiado o resaltado por, por el jurado que lo, lo premió, como, como, como de, de unos materiales tan rústicos, tan fuertes, tan, fuerte, tan pesados, se puede eh, crear una estampa eh, tierna, una estampa, eh, vamos a decir, este, bonita, eh, usando ese tipo de materiales. El metro cúbico eh, forma parte del patrimonio nacional, porque el museo se queda con ello, se queda con las obras ganadoras, y la mantiene en exhibición permanente o la guarda en su almacén y la saca esporádicamente cuando lo considere necesario. Esa obra eh, está ya en el museo. Y para mí eso significó, eh, vamos a decir, la, la, la, máxima, eh, la máxima distinción. Para mí no, para todo artista. Hay artistas que tienen 20 años, 30 años, 40 años participando en una bienal y nunca su trabajo han sido seleccionados ni siquiera. Y, y, y es algo que para mí es eh, muy, muy eh, significativo, porque yo participé la primera vez y siendo un prácticamente un desconocido. Las personas, los artistas, cuando ganan una bienal, se produce en ellos un empuje, tanto en la promoción como en la posibilidad de vender trabajo. Inmediatamente yo salí de la premiación, había gente alrededor mío tratando de ver dónde estaba mi trabajo y si yo lo vendía. Aunque yo no le, le, lo he explotado comercialmente, porque yo no vendo mi trabajo, lo tengo aquí en colección para ustedes, para mostrárselo a la gente. Yo creo que es más eh, es más satisfactorio el tú tener un trabajo en exhibición donde todos lo puedan ver, que un trabajo vendido a un señor en... Montecristi o, o en las Bahamas o en Puerto Rico, que tu obra no la va a ver eh, la gente tuya jamás. Me gusta más este punto, donde donde lo trabajo y yo tengo del año 80, 80, te lo puedo mostrar a ti. Bueno, yo creo que tengo aquí en la casa algunas 400 esculturas. La pintura, eh, vamos a decir el dibujo, porque la pintura como técnica eh, yo no la pude desarrollar, ese era mi deseo, pero no pude manejar lo que son los colores y, la, y los diferentes materiales como la, la témpera, el acrílico, el óleo, yo trabajo solamente el, el, los lápices de colores y el crellón. Con, esa, con esos materiales yo dibujo, hago, hago dibujo de mi imaginación, eh, dibujos fantásticos, como hay una muestra aquí eh, de algunos eh, Y en ese senti en ese aspecto, en esa línea, vamos a decir Tengo alrededor de 500 dibujos originales Que están hechos de manera, eh, vamos a decir, este, informal Sobre los talonarios Por la parte blanca de, de las hojas de los talonarios de la, del negocio En mi tiempo que yo estaba ahí en mi tiempo libre yo hacía esos dibujitos y después los retocaba y lo tengo en un álbum eh, debidamente con su nombre y, y archivado. Hay trabajos que yo los realizo en poco tiempo, incluso ahí, ahí en un día yo he hecho dos trabajos, completamente terminados y satisfactorios de acuerdo a mi idea, a la idea que me ha surgido, pero hay trabajos en los que yo he durado dos años, trabajando en ellos, como, como el elefante y la, y la araña, son trabajos que me han llevado mucho tiempo, hay una, una, un trabajo que se llama eh, aún que trata el cáncer de mama de, de, de la mujer, ese trabajo me llevó casi un año a hacerlo, y eso me llevaba a quitarle tiempo a mi familia, como, como tú sabes. A veces yo duraba aquí a las 12 de la noche, a veces yo he venido tempranito a las 6 de la mañana, porque hay ideas que me perturban, hay ideas que me empujan a que yo las realice. Eh, eh, como yo no tomo nota ni hago bocetos, confío en la memoria y en lo que, en lo que me ha venido como idea, yo ni siquiera tengo libreta de apunte para hacer los trabajos. Yo lo voy haciendo en la marcha. Y eso me hace ser eh, un poco eh, nervioso cuando tengo una idea a desarrollar. Es un, un trance que se produce eh, cuando uno está ofuscado en un trabajo y deseoso de, de darle su fin. Y además cuando uno es beneficiado con el éxtasis. El éxtasis es el placer que tú sientes cuando tú realizas algo que te llena. Yo he sentido ese éxtasis aquí en mi taller, al extremo de las lágrimas, porque mi trabajo es del corazón. El artista tiene que faltarle a la familia, tanto si es en la música como en, la, en las artes plásticas, en cualquier, en cualquier área que sea. El tiempo eh, he tenido que recortárselo a mis hijos y a mi familia, pero ellos han respondido de manera eh, adecuada, eh, me han ayudado a que yo pueda llevar esta vida, llevar esta actividad, apoyándome en todas las actividades que realizo y comprendiendo este tipo de falta, eh, eh, de compromiso, vamos a decir. Aquí, a, cerca de nosotros, aquí está un trabajo que se llama Raíz de la Fe, es una obra sacra que representa al Cristo en la cruz y lo representa sobre una gran raíz de caoba que mide 6 metros por 5 por y medio que fue un tronco extraído de una finca forestal un tronco ya desperdiciado, un tronco que se iba a podrir ahí yo lo rescaté, lo, lo saqué como un fósil lo traje con una grúa, lo limpié lo trabajé y lo terminé y coloqué sobre él esa cruz y esas raíces, cuyo nombre es Raíz de la Fe, representa la diseminación de la fe cristiana por el mundo. Y está, eh, eh, vamos a decir, este, amparada o soportada en tres cortes que tiene el tronco, que representan las divinidades que, que, que tiene la fe cristiana, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bajo esas raíces... Hay una exhibición de animales hecho por mí también en, en material reciclado, lagartos, eh, aves, eh, eh, reptiles, eh, que están ornamentando la parte de, de, de abajo de la raíz. Ese trabajo para mí es muy significativo y lo uso para mis meditaciones nocturnas. Eh, en la quietud del patio, en la noche, hay un asiento en piedra, un fósil de, de, de madera, en el que lo tengo como un sillón y en el cual yo me recuesto y hago mis oraciones eh, personales eh, de acuerdo a mi fe cristiana. Eh, hay otro trabajo que es el, se llama eh, Un Elefante de Fuerza, que es el que está allá en la entrada, que es muy emblemático para mí y muy eh, importante, porque al término de ese trabajo, yo puedo se, se, decir que sentí esa alegría que describí ahorita, porque duré dos años juntando piezas y tratando de llevar la idea a, a fin y... En la recolección de piezas, eh, me sobraron más piezas que las que utilicé. Porque es incierto, el ensamblaje es algo incierto. El ensamblaje de piezas es tú coger una pieza que antes era una cuchilla, convertirla en una pluma. O, o coger un alambre que antes era un, un conductor eléctrico, convertirlo en un cabello. Eh, un, un, una bola esférica de un carro, convertirla en un pie como es el caso del Cristo, los dos pies que tiene el, el Cristo en la cruz son, son bolas esféricas, que yo tuve que andar medio Macorís, incluso una la encontré aquí en San Francisco y otra en Moca, porque era difícil encontrarla que, que se parecieran las dos. Entonces eh, hay otro trabajo como la, la Viuda Oxidada, que también es un trabajo muy importante porque eh, tuvo, esa obra ha sido valorada, por personalidades tan importantes como el arquitecto Daniel Pong, que fue el, el arquitecto que remodeló el parque aquí y que tiene un sinnúmero de obras importantes en la capital, él quería que yo le vendiera esa obra para, un, para adornar un edificio. Y yo le dije, Daniel, yo no te puedo vender ese, ese trabajo porque ¿cómo yo voy a dormir a la noche sabiendo que esa araña anda por allá? Y, y, y fue eh, muy satisfactorio para mí que un personaje como él, viera en ese trabajo algo importante. Mira, el fallecido eh, locutor importante, famoso y familiar mío, William García, tenía constantemente esa idea y me proponía recurrentemente que alquiláramos un local, que, que buscáramos ayuda, eh, eh, que buscáramos este apoyo económico con algunas compañías aquí. Yo estuve tímido en eso y lo lamento hoy día porque ya William no está con nosotros y es una de, de las personas a las que yo le debo el que tú y yo estemos hablando, porque él fue que me dijo que mis trabajos valían la pena y que podían ser mostrados junto con el arquitecto Ortega, chuchu Ortega, eh, a ellos yo le debo eh, eh, lo que pueda pasar con, con esta actividad hoy. Eh, aquí en San Francisco es, es, es muy necesario, muy necesario, que haya un espacio para nosotros, los que creamos algo, y también para la historia. Aquí debe haber un museo que recoja la historia de San Francisco, tanto en... Eh, en material humano, en el recuerdo del material humano que ha, que ha transitado por la ciudad como el legado que han dejado cada uno. Entonces, así hay muchos artistas aquí que están necesitando eh, ese llamado espacio donde, donde se colocan los trabajos que uno, que uno concibe. Nosotros estamos rodeados de, de cinco provincias que, que tienen que acudir a Santiago y la capital para poder visitar un museo. Esta zona... Esta parte del país requiere, necesita y, y se merece un espacio para eso. Recordemos que los pueblos se, se reconocen y se recuerdan más por su desarrollo cultural, por, por, el, por el legado que dejan como en las artes plásticas, en la arquitectura, más que por la guerra y por el dinero. De modo que... Insto a los profesores, a los padres y a, los, a, los, a las personas que se sientan inclinadas a esto, a que no tengan miedo, a que traten de desarrollar su, su idea y a los que están eh, siendo tutores de los niños, que le permitan, que no le digan a los niños que están pintando que tú vas a hacer esto, que tú vas a hacer aquello, dejarlo que desarrollen la idea. Los padres, los profesores, la familia debe permitirle a cada miembro que, que en su inclinación sana, porque esto es todo algo muy sano, algo muy, muy espontáneo, que se le permita a la juventud expresarse